que uno de los hijos de Messi estaba eh, sacándose fotos, Ciro específicamente, sí. el más chiquito, sí. y tenía en sus manitos eh, dos figuritas que la verdad han llamado muchísimo la atención en las redes sociales y ya ha salido por todos lados. Mirá, vamos a hacer el zoom en esta foto, mm -hmm. en donde lo que se ve es una posible predicción ¿no? del partido anterior contra Polonia... Eh, y justo tiene las figuritas que eh, sale eh, el número 3 de Argentina, a ah, y el de uno de eh, Australia. A ver si... Sí, es exactamente ah, así. Dice sí, ah, Argentina 3, sí. Australia 1. Y la gente Uy, ha decidido fue... tomarlo en las redes como, Ajá, como es resultado. el presagio, el presagio claro. de cómo va a salir el partido. Eh, y esto fue una fotografía que fue tomada en, este, en el partido anterior, ¿no? La verdad es que se ha hecho viral en todas las redes sociales eh, porque, bueno, eh, cuántas expectativas, ¿no? Si llega a cumplirse... ¿Ciro si, es el pulpo Paul que teníamos hace ojalá, unos años atrás? Ojalá, y que nos favorezca Aparte siempre. ha sido de, de casualidad, no, no ha sido armado, digo. <risa> no, los, claro, niños los niños tienen ese ángel especial. Sí, sí, aparte sí, es sí. una fotografía que, que le sacaron junto con su madre. La verdad es que... Llama muchísimo la atención, ¿no? Claro, y sobre todo en este momento en el que estamos tan sugestionados que necesitamos claro, creer en algo. En algo sí, Elegimos nos aferramos en a cualquier todo. cosa. Bueno, pero si llega a dar ese resultado, yo creo que a Ciro sí, no se no le digamos. hace ese momento. ¿Te imaginas que se dé el 3 a 1? Qué lindo sería, ¿no? Sería hermoso.